¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Volvemos a Hello Labor Por fin Ay, A ver eh, Dirás, pero si tú subes Minecraft ¿Qué haces jugando a esto? Eh, pues de vez en cuando Voy a subir otras cosas Porque yo también me aburro vale, De jugar siempre a lo mismo Así que y eso vale espero que lo comprendas y que bueno pues que aunque sube otro contenido pues me sigas apoyando que es bueno cambiar de contenido pues vale gracias por quedarte y si no te quedas pues pues bueno pues adiós muy buenas y, y gracias por haber estado aquí vale empezamos aquí vemos eh, el acto 1 vale voy a volver a empezar ya hice vídeos, ¿vale? del juego que tenéis la lista de reproducción en la descripción y arriba a la derecha en la pantalla, pero si quieres empezar a ver de nuevo la serie, pues yo encantada de la vídeo ¿me dejas coger la pelota? ¿sí o no? ¿qué hubiera pasado si hubiera cogido la pelota? si te has fijado ha habido un momento en que la pelota salía el ...como para cogerla, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado? ¿La interacción hubiera cambiado? ¿La historia hubiera, segui hubiera seguido? Déjame en los comentarios si sabes lo que hubiera pasado. O Se trata de un vecino, ¿vale? Que está un poco para allá. Y que nosotros estamos intentando averiguar... ...qué es lo que... ...lo que esconde, ¿vale? Recordamos un poco por encima, ¿vale? Por si no has visto el juego todavía. Este, esta es la casa del de niño... ¿Vale? Yo, en realidad, en la vida real, llegaría hasta aquí. Porque yo soy muy alta, ¿sabes? Yo mido 1,80 y algo, aunque no lo parezca. mira ¡uh! Oh, vaya chica tan alta, ¿no? ¿Haces básquet? No, hago básquet, no. Molaría, pero no. No hago básquet. Eh, pero sí, soy bastante alta, la verdad. Si no recuerdo, es que estoy muy nerviosa porque estoy emocionada por volver a jugar a un juego que no sea Minecraft, porque ya no es por nada, pero... Sinceramente yo me canso, ¿vale? Siempre de jugar al mismo juego Entonces déjame en los comentarios si te parecería bien Que... Eh, bueno, qué te parecería, ¿vale? Que jugásemos a otros juegos a Aparte de Minecraft, ¿vale? Eh, Hello, eh, a otros cosillas, ¿vale? Si no recuerdo mal Creo que tenía que coger Se ha escuchado el vecino Creo que lo dije en un vídeo Pero me pasé el juego ¿Vale? Eh, pero hace tiempo, hace tiempo. Eh, hace un año, me parece muy fuerte, que sea hace un año que eh, subí el vídeo ese. Ostras, creo que he visto el vecino. A ver, estoy situándome un poco, soy un poco mala. Es que prefiero, yo cuando juego un juego de estos, ¿vale? Eh, yo prefiero jugar con el... Con el mando, porque como que se me hace más fácil ¿Sabes? Con el teclado Se complica más la vida el muñeco este Que otra cosa Es que el problema que tengo es que si Si juego con mando Se me complica más Porque Espérate, ¿Cuál era? El de correr, ¿o Vale, ahora hay que pasar de aquí Como me pille el vecino encima de su casa Cualquiera Me dirá, esta está loca ¡Oh! A la primera, no me lo creo. ¡Uy! Vale, vale, vale. Vamos a intentar eh, ser lo más sigilosos posibles. Porque, como nos pille el vecino en su casa, fripa, ¿sabes? Es que parece que esté aquí, ¿sabes? Parece que esté aquí el vecino y no está aquí. Muy bonito el cuarto. El cuarto no. El cuadro. Ay. Perdón si se me buguea un poco el juego, ¿vale? Si se me queda pillado. Pero es que lógicamente no tengo ni un ordenador de la NASA Y este juego encima consume muchas cosas de esas Un FPS o como se pronuncia, ¿vale? Vale, vamos a abrir esto con esto Esto con esto, ¿vale? Así, pim, pim, pum, pum. No, con esto no era, hombre Con esto no era Creo que era con la E, ¿verdad? Es que yo no me acuerdo, tú te crees Tú, imagínate tú Yo jugando a esto, pero con nivel hardcore Imposible yo no yo no puedo a ver esto cómo era así y ahora cojo esto así <ríe> soy un poco lenta la verdad <ríe> como para jugar un juego de terror sabes vale a ver eh, si no me equivoco eh, vale aquí está la llave del coche vale en el capítulo vale solo llegué a hacer dos vídeos vale de este juego si cojo la llave ¿eh? puedo seguir explicando gracias solo cogí eh, o sea, los vídeos que hice, ¿vale? Que si no los has visto, te los dejo, repito, en la descripción o en aquí en la pantalla. ¿Cómo sabría él? El... ¿Cómo sabría las cosas estas? Así, ¿no? Espérate. ¿Así? ¡Ups! ¡Eps! Yo no he sido. <risa> yo no he sido, yo no he hecho nada. ¿Dónde está? ¡Palomo! ¡Ven aquí! Era un palomo. ¿Mm? Era un palomo. Una paloma ¿Qué quieres que te diga? ¿Paloma o paloma? Te llamo paloma Bueno, te llamo paloma Él lo ha decidido, ¿eh? Yo no he dicho nada Le abro el coche a la paloma ¡Uy! Perdón, vecino Perdón Espérate Había visto ¿Cómo para tener ni un carnet de conducir? <ríe> si no se abre en un coche Espérate Abrete Perfecto Cojo el imán de la paloma el paloma, el paloma Ahí, ahí, ahí queda bien, el paloma Perfecto, que me como la farola Perfecto Me voy a quedar con la pelota, no vaya a ser que me la robe Porque este vecino es muy... Travieso, eh, un poco travieso Es más travieso Déjame en los comentarios, ¿qué prefieres? ¿El palomo o la paloma? ¿O el paloma? Coge la caja Coge la caja, ostras Ostras, yo no he sido, eh Ha sonado como un disparo, pero yo no he sido Vale, voy a dejar un momento aquí la llave ¡Quieta y la llave! ¡Quieta! Vale, vale, vale ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale Yo no sé... ver. Vale. Lo que iba a decir antes Que creo que no lo he dicho Pues eh, en el juego he descubierto Que puedes ponerlo como más fácil Por así decirlo Es decir Que no te pongan ni trampas Ni cosas de esas Y dirás Pero si así te quitas la gracia al juego Eso no tiene gracia Entonces... Ya lo sé, pero puede ser gracioso igual. ¡No! ¿Ves? ¿Cómo puede ser gracioso igual? Si es que yo soy torpe igual. Se da igual, aunque. Aunque. tenga trampas o no. Si es que para mí esto es muy difícil. ¡Ustras! Vale. ¡Ostras! Esto soy yo en la vida real. <risa> Eso es muy torpeño. Espérate. Vamos a colocar sigilosamente. Y esto no es ser sigiloso. Porque estoy enfrente de su casa. En su cara poniendo cajas, ¿sabes? ¡Ay, señor! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner la caja... Eh, aquí, yo creo. Así. No, así no. Tú saltas y pones la caja, ¿verdad? Bueno, pues tú vas a hacer así, mira. Es que le, que le tenga yo que explicar al muñeco cómo funciona el juego. Me parece muy fuerte. Eh, señora caja Yo no te he puesto ahí ¿vale? Yo te he puesto aquí Si te has movido es que eres tonta ¿Lo entiendes? Vale, aquí Pero no te muevas chicas. Se mueven solas las cajas Aquí, vale Ahora Uy, pensaba que estaba muy lejos la caja Pero no está lejos Vale Salta caja esto parece Minecraft, ¿sabes? Cuando lo... Salta caja No, no, no, no, no, no Creo que, el Creo que viene el vecino Y este muñeco no para quieto Espérate, voy a ponerme Aquí Ja, ja Espérate, Aquí viene, ¡Que viene, ¡Que viene Corre. claro, el muñeco se tira media hora Poniendo cajas Y así es imposible Vete, vale Tranquilidad Haces un saltito muy bien, palomo. Me parece perfecto. Bueno. Vete a hacer palomitas y, y te las comes. <ríe> ¡Hala! Vete a hacer palomitas. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre! <ríe> ¡Corre! ¡Corre, corre, caballito! ¿Quieres correr? ¿Quieres saltar? Pero es que, a ver. Tú saltas menos que el palomo. No puedes. Está muy ágil. Para lo viejo que está, es muy ágil. Señor mayor, ¿puedo pasar? Gracias. Muy amable. Solo debes pinchar ahí. En el que quieres suscribirse en ese hermoso botón.